Bien hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la reflexión para este día, la cual se titula Tómate el tiempo. Para ello, tenemos varios eh, capítulos y versículos de la Biblia. El primero se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24 y Hebreos 11, 5 al 6. En estos versículos, verdad, una breve resumen, habla de Enoch quien caminó con Dios por 300 años y desapareció porque Dios lo tomó. Un gran ejemplo de recompensa que viene a los que diligentemente buscan a Dios. La relación se cultiva, no es automática. Algunas cosas no se pueden apresurar. Construir una relación fuerte es una de ellas. La única manera de conocer realmente a alguien es pasando tiempo con esa persona. La separación causará que una relación cercana se convierta en un recuerdo lejano. Una relación cercana e íntima puede sostenerse solo por el contacto íntimo constante. Esto es verdaderamente para cualquier relación humana, también es verdad para nuestra relación con Dios. ¿Has notado qué fácil es empezar a dar por sentada nuestra relación con Dios? El atender las demandas urgentes del día y las presiones rutinarias de la vida y poner a un lado los momentos íntimos con el rey, cuando las cosas van bien, es fácil poner nuestra relación con Dios en automático, antes de que te des cuenta, ya no tienes la misma relación, comienzas a pensar, Dios está siempre ahí si lo necesito, pero cuando una crisis viene y realmente necesitas de él, te das cuenta que tus herramientas de comunicación se han oxidado por la falta de uso. En verdad Dios siempre está ahí, pero una relación fuerte se cultiva con el tiempo, no es automática, encontramos este principio ilustrado una y otra vez en la Biblia, Enoch es un buen ejemplo, Génesis dice que Enoch caminó con Dios 300 años y desapareció porque Dios lo tomó, ¿notaste? Enoch caminó con Dios por 300 años. Él se tomó el tiempo para cultivar su relación con Dios y Dios lo recompensó al traerlo a su presencia permanente. Enoch es uno de los humanos que se han saltado la muerte y sabemos que Elías fue otro. Hebreos 11.5 dice que el testimonio de Enoch, de Enoch perdón, fue el que agradó a Dios. El siguiente verso declara que si fue es imposible agradar a Dios y que Dios da recompensa a los que lo buscan diligentemente. Te pregunto... ¿Quieres acercarte más a Dios? Entonces tómate el tiempo para cultivar tu relación. Diligentemente busca al Señor. Dios desea una relación íntima contigo más que tú. No te va a forzar, pero va a tratar de acercarte a Él. Su espíritu te empujará, pero la decisión de que tan cerca e íntimo con Dios te vuelves es tuya solamente. Todo depende de qué tanta hambre tengas y qué determinado estés, estés en proseguir. No puedes acercarte a Dios a las carreras. ¿Cuál es la prisa? Baja la velocidad, tómate el tiempo para caminar con él cada día. Tu inversión de tiempo paciente y fiel traerá una relación íntima enriquecida con el rey. Tómate el tiempo. Dios le bendiga.